caminando me encontré una barca y me fui navegando y en la playa llegué y en la playa encontré a una vaca sagrada que era muy agrandada y cantaba con la ah Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. una vez caminando, me encontré una barca y me fui navegando. Y en la playa llegué, y en la playa encontré.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 Barca, y me fui navegando y a una playa llegué y en la playa encontré a un feroz cabalí que comía maní y cantaba con y Ya encontré a un oso muy goloso que era muy cariñoso y cantaba con oh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 え<音楽> Ha ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,